Tenemos un invitado eh, hoy eh, que quisimos traerlo a propósito de la situación que se está viviendo en República Dominicana, de mucha desinformación y por eso queremos siempre tener de primera fuente la información y tenemos al director eh, de Proconsumidor, Eddie Alcántara, quien dirige eh, lo que es esta importante eh, institución de la República Dominicana, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Eh, Buenas tardes, Eddie. Gracias por permitirnos entrar en contacto contigo. Bienvenido. Buenas tardes. Un placer para mí estar con ustedes y gracias por la invitación. A sus órdenes. Eddie, eh, la pregunta eh, inmediata y aprovechar el tiempo, sabemos que está en muchas reuniones en estos días eh, con el tema de la reorganización de lo que es el eh, consumidor. es el tema de la preocupación del pueblo dominicano con eh, las, eh, lo, el aumento de precio eh, salarial hacia, al sector eh, privado y muchos eh, temen con que haya un aumento de precio eh, de la canasta familiar. Cuéntame un poco sobre cómo eh, ProConsumidor está controlando esto. Eh, primero decirle que ProConsumidor no, no controla precios. control de precios desapareció con la entrada de vigencia de la normativa que creó esta institución. En la República Dominicana existe el libre mercado para todos los rubros eh, de comercialización, salvo que los son los únicos productos controlados, el combustible y el azúcar. Eh, el libre mercado en la República Dominicana ha generado eh, todos los eh, mecanismos que, que ha, han hecho que exista la facilidad de instalación como ente productivo a través de la, de la instalación de diversas empresas eh, proveedoras de servicio o, o empresas eh, comercializadoras de, de, de todos los grupos de la República Dominicana. Lo que sí es que el consumidor tiene la capacidad de verificar, mediante los levantamientos de inteligencia correspondientes, de que si algún comercio o, o, algún, o algún establecimiento proveedor de servicios está haciendo uso de los elementos especulativos, ahí sí pro consumidor puede entrar y actuar en consecuencia para tratar de evitar el café que tenga los intereses de todos los consumidores del país, que en definitiva somos todos. Pero en conclusión, lo que hay es una confusión de la sociedad dominicana de que pro consumidor puede controlar precios en el mercado nacional y no es así. Nosotros sí debemos garantizar que todos los productos que se comercialicen y que todos los servicios por el cual paga sea exactamente por el que el consumidor está eh, eh, eh, pagando, por el que, el que el consumidor entiende que se le debe despachar para, para consumir o para el servicio por el cual está pactando o contratando. Ese, ese es el objetivo fundamental eh, del proconsumidor y verificar que todos los productos que se comercialicen en la República Dominicana estén acorde con todas las normativas eh, establecen las condiciones eh, que deben tener para ser comercializado en la República Dominicana ese es eh, el objetivo eh, fundamental de este es correcto Edi, pero eh, tú bien lo has dicho, en República Dominicana es un libre mercado, pero entonces eh, cuando el consumidor, ustedes como defensor de los derechos eh, compra por ejemplo una lata de leche en el supermercado X a, en mil pesos y el otro supermercado la tiene en mil quinientos, estamos hablando de precios entonces ahí eh, cuando viene la denuncia del de consumidor eh, ante ustedes que son los que regulan eh, la satisfacción y que se le, se le, eh, se le pueda eh, eh, avalar al consumidor sus derechos. Entonces eh, ahí hay una relación, quizás no, ustedes no crean una relación íntima. No, es que hay libertad, como hay libertad de comercio también hay libertad de elección. O sea, usted va a dos establecimientos, uno tiene un producto en 10 y otro en 11, usted tiene la libertad de comprarlo donde usted entienda. Si usted quiere pagar más por el producto, que en otro lugar le están comprando menos, ya eso es, eso, eso es la libertad de, de, de, de consumo, la tiene el consumidor. Lo que yo debo garantizar es que ese aumento no haya sido producto del de ejercicio especulativo que se acostumbra a la República Dominicana, como en efecto en estos momentos, yo debo decir a ustedes que nosotros en los levantamientos inteligentes que hemos hecho, de inteligencia <coughs> que hemos hecho, hemos encontrado uso abusivo de ese elemento especulativo y hoy nuestros inspectores están actuando en consecuencia. Pero el hecho de, de que haya en un comercio un producto a un precio y otro en otro, no... ¿Eso no tiene que ver con pro, con, con, con, con pro consumidor. No, porque es que hay libertad de, de, okay. de, de, de comercialización. Eh, eh, de la eso mexicana, bueno... Si usted bueno ve que Sí, eso es bueno, si claro. que ahí. Sí. Y, y, usted, y usted lo compra en otro lugar a 8, a, a 8 compró donde, donde está 8 ahora. ¿Dónde queda el tema? Que si la generalidad de los casos hay un producto en el que el gobierno ha intervenido de manera directa para tratar de estandarizar algún precio determinado y usted haciendo uso del beneficio estatal, entio, entonces coloca el precio por encima de lo que se pactó para tratar de no afectar a los consumidores pues el proconsumidor también ahí entra, o que usted aprovechándose de la fluctuación de los precios en el mercado internacional principalmente la materia prima que se utiliza para la fabricación de los principales productos de la República Dominicana, usted retiene guarda, conserva eh, tratando de, de, de producir especulación eh, eh, escasez o en su defecto le coloca en el mercado, un precio por encima del que se estandarizó con la intervención del gobierno central. Hay una especulación en la que el consumidor eh, está obligado a, a, a entrar y actuar en consecuencia produciendo las acciones precautivas que establece la norma que creó la institución. Eddie, una pregunta sobre eh, el, el tema de la publicidad engañosa, estratégica, que utiliza mucho comercio, con eh, la, la frasecita eh, ofertas hasta agotar existencia, algunas restricciones aplican y también esa publicidad engañosa que se está haciendo a través de plataformas digitales como Instagram, Twitter y todo eso. Ahí sí, pro consumidor me imagino que tiene una, un protagonismo para controlar que de que tú vayas y, y, y, y tú de, de, de San Francisco Macorís a Santo Domingo por una promoción y cuando tú llegas allá te diga eh, no hasta agotar existencia, pero fue ayer que la publicaron. Entonces eh, me puedes sobre eso. Ustedes o saben que nosotros hemos encontrado eh, eh, muchos casos de eso que tú mencionas y lógicamente hemos actuado en consecuencia y hemos sancionado. Eh, se, se da el hecho también de que se coloque, se coloca un precio por encima en una fecha determinada, como el caso del Día de los Padres, donde el precio que anteriormente estaba exhibiéndose era otro para tratar de producir ese engaño. Ahí el consumidor entra como defecto efecto a entrada, pero en estos casos, para el caso del Día de los Padres específicamente, nosotros hicimos una advertencia y nuestros inspectores de, de Buenas Prácticas y del de Departamento de Vigilancia y de Publicidad de Precios estuvieron en la calle haciendo el levantamiento tres semanas antes para hacer la comparativa de precios para cuando un consumidor se sintiera afectado y denunciara, nosotros verificar si hubo publicidad de engaños. Hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna denuncia de consumidores de que hayan sido objeto de ese tipo de bueno, publicidad. Bueno, escúchame, para los padres no creo que, que se active tanto, pero, eh, por ejemplo, ahí vienen las madres, ya pasaron, pero ahí viene, por ejemplo, el mes de diciembre, eh, que, eh, por ejemplo, nosotros hemos contactado mucha publicidad engañosa de empresas que hacen estas ofertas y cuando el consumidor llega, eh, no o no existe, o lo que hacen es, le ponen eh, el famoso off, un 50%, pero no le están rebajando nada, el mismo precio, lo que le ponen un precio alto. Ahora, lo, lo, que su, lo que sucede es lo siguiente: ¿Qué te puedo, qué te digo con este tema? En el caso de la madre, nosotros encontramos publicidad engañosa en muchos sitios, en muchos lugares. Y nosotros logramos eh, resolver ese tema eh, aplicando la sanción correspondiente cuando pudimos comprobar, cuando pudimos eh, detectar que ciertamente se produjo. En el tema de los padres, ahora, hasta ahora no ha llegado ningún tipo de denuncia. En caso de llegar, hacemos levantamiento a la investigación correspondiente y posteriormente, entonces, nosotros procedemos a aplicar la sanción después de verificarlo. De manera que, para no alargarte con, con relación este tema cada fecha efectiva en el que el, el consumidor puede ser objeto de una publicidad de engaños, o pero sea, el consumidor está actuando antes de la fecha determinada, haciendo la comparación de los precios pero además de eso, actuando en consecuencia antes y después de que se produzca la transacción entre el consumidor y el proveedor o el comerciante. Ahora mismo, después del domingo, nosotros no hemos visto todavía que ha llegado aquí a, a ProConsumidor la no denuncia sé de que ha sido objeto de publicidad de engañosa. Tan pronto llegue, nosotros hacemos inmediatamente la investigación correspondiente y sancionamos inmediatamente si comprobamos que se hizo uso de esa práctica. Es decir, que ProConsumidor... Eh, le dando respuesta a todos esos temas que son los temas nodales de, que ocurren en la República Dominicana con relación a, a esto. Y nosotros estamos eh, recibiendo permanentemente las informaciones nutriendo las informaciones que nos dan todos los consumidores y que se fortalece con los levantamientos físicos que hacen nuestros inspectores de los diferentes departamentos. Sí. Edi, Paola Estrella tiene una pregunta para ti. Adelante, Paola. Gracias, Roberto. Buenas tardes, Edi. Mira, la pregunta mía va basada. Sabemos que ustedes son apegados a la ley 358. Ustedes han, en su llegada pro ProConsumidor, usted ha hecho algún procedimiento novedoso para aquellos comerciantes que infrijan dicha ley. Repíteme la pregunta que no se escuchó bien. Sí, Te okay. tengo... Mira, sabemos que ustedes son pro-consumidor apegado a la ley 358. En su llegada pro-consumidor, ¿usted ha implementado algún procedimiento novedoso para aquellos comerciantes que han infligido a dicha ley? Sí, lógicamente. Miren, el tema del alcohol, eh, eh, nosotros implementamos un procedimiento que nos permitía detectar y cautelarmente sancionar inmediatamente por el tema de la flagrancia. Eh, no teníamos que esperar que el laboratorio nos certificara la sospecha sobre una bebida alcohólica que, que pudiera haber sido adulterada o falsificada o trasegada. Eso hizo que nosotros tuviéramos o tuviéramos los resultados que hoy tenemos, que la letalidad sobre la dieta de alcohol eh, de, en esas condiciones eh, la letalidad haya bajado prácticamente a cero porque llegamos y entendíamos que el procedimiento era un poquito eh, primero no era consono con los resultados que se querían obtener. Y segundo, se estaba haciendo demasiado garantista, aún sin la normativa haberla establecido, porque lo que se quiere es que a la sociedad dominicana sobre algo que le afecta, sobre todo a la salud, que es fundamental y es la prioridad número uno de toda convivencia humana, pues nosotros tratáramos de evitar el que se siguieran perdiendo vida por, por nosotros esperar un procedimiento tedioso y largo que se implementaba en el pasado. En el tema de la de la verificación de los productos vencidos, de los productos que no están actos de cualquier otro tema que llegue al consumidor. Nosotros establecemos procedimientos que no afectan lógicamente eh, eh, ningún derecho, ningún, era, ningún derecho fundamental ni alternativo de las personas que denuncian, pero procuramos dar respuesta en tiempo oportuno. Y debo decir a ustedes que nosotros lo fundamental que hemos implementado aquí es la conciliación la mayoría de los casos, 95% de los casos que han llegado aquí a Pro consumidor, nosotros en el Departamento de Conciliación lo hemos resuelto de manera armoniosa eh, entre el denunciante y proveedor. Y ellos han quedado satisfechos con el servicio como Estado que nosotros les hemos dado. Y aquí nosotros hemos, hemos dicho, y así lo hemos hecho saber públicamente, de que ProConsumidor va a garantizar la preservación de los entes productivos para no mediatizar que pudiera generarle afectación, los conflictos que pueda tener un proveedor, un empresario, un comerciante de cualquier naturaleza, para hacerle daño a la marca. Sino, tratar de que el consumidor que se sienta afectado se le resuelva el tema y que los demás consumidores que puedan acudir al mismo servicio o al mismo producto, pues eh, no tengan que, que sentirse afectados en sus derechos. Y eso no ha dado resultado... Por eso la convivencia entre los sectores denunciantes, los sectores productivos, comerciantes del país, y el tan consumidor como ente mediador y de vigilante de mercado ha resuelto los temas sin tener que afectar a ninguna de las partes. Eso es importante, o sea, que eh, el Estado, y en este caso a través de esta dependencia del proconsumidor lo que busque una armonía, pero muchas veces no, no, no se puede. Por ejemplo, Eddie, eh, el tema de las garantías, que dan algunos artículos eh, que tú compras y se, tiene garantía. Y el artículo se te daña, entonces tú vas con el artículo y dices, no, tiene una nota de crédito, no te devuelven eh, por lo que tú pagaste. Y me gustaría ahí mismo, ya para aprovechar el tiempo, eh, ¿cuáles son las sanciones a, a, a las cuales el proconsumidor eh, le puede presentar eh, a un comerciante, a una empresa eh, que viole algún tipo de estos eh, puntos en contra de un consumidor final Mira, primero la advertencia cuando la, el, el, el perjuicio a la normativa o al consumidor es leve, pero también nosotros podemos eh, cautelarmente aplicar sanciones pecuniarias que van desde 1 a, a 500 salarios mínimos y hasta 5.000 salarios mínimos pudiéramos aplicar que existe una gravedad demasiado evidente. Pero también el cierre temporal eh, del comercio, eh, de, de manera indefinida, cuando tramitamos una expediente del Ministerio Público, cuando se trata de temas que son evidentemente culpables, eh, el decomiso de los productos que no están en acto cuando llegamos a un comercio de suelo, de forma automática e inmediata. Y, y cualquier otra medida o una combinación de ambas que, que produzca el efecto que queremos producir en el proveedor, en el comerciante, para que pueda garantizarse de los servicios eficientes y acorde a, la, a las normas establecidas al consumidor Y, y el tema de las garantías sí que muchas veces, eh, la mayoría de comercios dicen que tiene garantías, principalmente los electrodomésticos, y que cuando el consumidor va con el problema eh, que eso hay que mandarlo a China, al fabricante ¿esto ustedes tienen algún tipo? Sí, pues, yo me imagino que tú has sido ¿Cómo? víctima de eso Lo lógico, pero qué que yo he hecho, que yo he denunciado, entonces cuando vienen a la institución nosotros resolvemos el tema porque hay que resolver de forma obligatoria y automática, pero cuando hay la negativa, el consumidor interviene y logra resolver el tema. Ahora, lo que el consumidor no puede es pararse en cada caja de, de, de todos los establecimientos del país a colocar un inspector para decir, mira, eh, ¿tú estás de acuerdo con que te resuelvan el tema? ¿Tú estás de acuerdo con que te, eh, la, te aplique la garantía? No. Nosotros tomamos cuando la denuncia llega en esos casos o cuando nosotros podemos detectar de que existe de manera directa ese tipo de afectación porque se generaliza la situación eh, esa es la realidad del de, de, consumidor, pero debo decirle a ustedes que nosotros estamos satisfechos con el respaldo que nos han dado los sectores productivos del país los mismos denunciantes o consumidores que han venido aquí y, y yo creo que, que nos sentimos satisfechos porque saben que nosotros hemos implementado aquí eh, procedimientos novedosos que solucionan de manera inmediata los conflictos generados entre partes sin afectar a, a ninguna de las dos. Mira, eh, en el mismo tenor de la, de la ley 358 <coughs> bien tú manifestaba Eddie, que ustedes lo que hacen es que, no, que la, no llegan tanto a una sanción sino ustedes llegan a un conversatorio con ambas partes ¿pero la ley contempla esto también? Repite, mi amor, que no te escucho o sea que sí, si, la, si la ley 358 ver. contempla el tema de lo que tú planteabas, de la conversación entre ambas partes, o sea, yo entiendo que sí, que una conciliación. Porque, sí. porque mantiene, en lo que la ley manda es a una sanción, y él habla sí. que él, él es un no. ente apaciguador, entonces sí. por eso la pregunta. No no. No, no, no, porque él dice, yo entendí, y es lo que, porque hasta la, en un mismo juicio, entre las partes, siempre hay un, un, un, un, un acápite de una conciliación, que es lo que mejor... ¿Qué? Mira, la conciliación... La conciliación? Mira, no, mira, la conciliación es posible y permitida en todo estado de la causa del proceso. Correcto. Entonces, eso no, lógicamente, no puede eximir a un órgano que aparenta ser represivo como pro-consumidor. Aquí hay un departamento conciliatorio que es el que más trabaja, y que más, más personal tiene, porque... La mayoría de los casos, cuando llegan aquí, lo que procuran los proveedores es tratar de conciliar antes de irse a, a, a un proceso eh, confrontativo desde el punto de vista judicial. Y la ley así no, los, no, no lo faculta, no lo permite. Sí, eso... Por eso es el departamento eh, más agitado, el departamento que más personal de abogado tiene para resolver ese conflicto, y, y el departamento que... Que más solución a los temas que se presentan aquí, sí. nos presenta a nosotros podemos exhibirle Eddie, al país. Eddie, en todo que... estado, en todo estado, de causa de un conflicto, eh, la conciliación es permitida cuando las partes pueden ponerse de acuerdo. Eso es correcto. Edi, ya para finalizar, el tema de, de los mismos supervisores. Por ejemplo, la provincia de Duarte, que es nuestra provincia, eh, ya ha instalado alguna oficina de supervisores. Porque anteriormente conocimos eh, eh, el, el que estaba allí, que no lo hemos vuelto a ver. No sé, sabemos si está o no está, si lo cambiaron. Hablamos de eso y de otras provincias del país, eh, si ya se están instalando los supervisores, oficinas, dependencias de, dependencia de pro-consumidor. La idea nuestra es tratar de, de colocar una oficina de Proconsumidor consumidor eh, por lo menos en cada municipio cabecera del país hasta ahora de que llegamos creo que hemos aperturado aparte de las 7, 4 o 5 están en proceso de apertura para el próximo mes 5 oficinas más en San Francisco de, de Macorís por ejemplo hay una oficina que nosotros ahora vamos a readecuar y vamos a colocar la cantidad de personal que requiere para que los servicios sean más óptimos, está en Meguera hay un nuevo encargado de la oficina Miguelín, usted lo conoce que ha sido en esa en esa provincia nosotros, Miguelín, Miguelín Díaz Alejo ese mismo. Sí, pero ese es mi hermano, sí, pero Miguelín, déjate sentir, pero pues no se ha dado sentir. Eh, y la y... memoria, la memoria no me falla. Tú sabes que Miguelín cambia los teléfonos. Mi, Miguelín de, Oye, Miguelín de la cuadra tuya, reformista. Sí, no de la cuadra, él es reformista, pero no de la cuadra mía. Tú sabes que Miguelín tiene otra cuadra. Bueno, me digo, pero, es pero, que digo, pero digo, vien vienen de esas raíces ustedes. Sí, pero es mi amigo y además una persona muy preparada y y, y nosotros entendemos que puede hacer un buen trabajo ahí, porque es una persona muy humana, le gusta trabajar con estos temas. Y, y creo que está dando respuesta. Nosotros vamos a adecuar, en mejores condiciones, la oficina de San Francisco de Macorís. Y cuando ya nosotros, porque estemos todo lo que en principio le hemos anunciado al país y que contamos con el apoyo del señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, sí. cuando ya tengamos todas las oficinas operando, con la capacidad que nosotros queremos que opere. En San Francisco de Macorís va a haber una oficina que no va a necesitar que los inspectores bajen de Santo Domingo cuando la denuncia se produzca. Porque bueno, para eso estamos trabajando y yo quiero que cuando terminemos nuestra gestión, en el tiempo que sea, por lo menos San Francisco de Macorís, haya sentido que ProConsumidor eh, hizo un trabajo. Excelente, eh, querido hermano, amigo. Eh, Eddie eh, por darnos esta entrevista Eddie Alcántara quien es director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, eso es bastante largo Eddie, no, no se puede resumir eso eh, eh, bueno, pero consumidor <risa> gracias hermano y espero, gracias a espero un día que nos visite aquí cuando inauguremos la oficina de San Francisco de Macorís con mucho gusto, ustedes saben que tienen aquí a un representante de ustedes y que nosotros queremos contar con el apoyo también de ustedes para seguir haciendo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Un abrazo y me saludan allá a todos los franco Macorizanos, amigos. Bueno, gracias, Edia Cántara, director ejecutivo de ProConsumidor.